Gracias muchachos. Aprovechar que el doctor aún está aquí. Doctor, le mandan este mensaje, el 5378, para que él escuche. Buenos días, feliz Navidad para todo excelente equipo. Dice la persona, el mejor, el doctor Milton Paulino, de mi hijo. Eh, o sea, el mejor doctor de su hijo, dice la, la persona. Dice, bendiciones grandemente para el doctor. Ahí está el mensaje. Muchas gracias. Vamos entonces muchachos. Eh, tengo dale, tengo esta imagen aquí que quiero, eh, en relación a lo que referíamos, no es de esto precisamente que voy a hablar, pero sí de lo que me sorprende en eh, la manera en que el gobierno maneja algunos temas, señores, lo que referíamos con eh, la situación de la variante, chamo, te lo voy a mandar, y la posición en que el gobierno eh, va a enfrentar el Omicron, el gobierno, te mandé la imagen, el gobierno descarta volver al toque de queda, como sabemos no hay medidas establecidas, no se visualiza que el gobierno asuma eh, eh, iniciar algún tipo de protocolo en torno al mismo COVID o la variante, eso está bien por un lado, tenemos que aprender, eh, no muchachos, del COVID, eh, a convivir con, con este virus. Y entonces... ...y apunta a una cuarta dosis... ...yo puedo asumir de manera particular... ...ponerme todas las dosis que yo quiera... ...que entienda, yo soy a favor... ...estoy 100% a favor de la vacuna... ...ahora eso lo hago yo de manera particular... ...pero el gobierno asumir... ...una iniciativa y una posición de este nivel... ...decirle a la gente... ...que va a enfrentar la variante Omicron... ...con una cuarta dosis... ...pero ¿quién le ha dicho al Gabinete de Salud... Que, eso es, ...que esto está aprobado... ...tú has asumido muchas aposiciones. ...yo nunca he hablado del tema... ...porque defiendo el tema de la vacunación... Pero decirle al país, a los dominicanos, de una cuarta dosis para enfrentar una cepa, una variante, una mutación, como usted quiera llamarle, a ese nivel, donde no hay a nivel internacional, ni en los países donde inició, eh, donde se conoció los primeros contagios de esta variante, de este Omicron, que se esté hablando de enfrentarla en ese sentido y que en la República Dominicana el Gabinete de Salud le esté diciendo, nosotros vamos a enfrentar el Omicron con una cuarta dosis, pero ¿dónde se establece? que una cuarta dosis de cualquiera de las vacunas serviría para eh, enfrentar, como dice el gobierno, esta variante. Pero por Dios, señores, estamos hablando de salud, estamos hablando de inyectarle a la ciudadanía una dosis que no está científicamente aprobada y mucho menos se ha establecido a través de los estudios, que esa cuarta dosis de cualquiera de la vacuna o una quinta podría enfrentar esta nueva variante. Y partiendo de lo que se sabe al momento de esta, de, este, de esta mutación del virus, de que sencillamente es mucho menos agresiva al impacto de la salud. Y esta es la iniciativa que está tomando el Gabinete de Salud en la República Dominicana. O sea, esto es gravísimo, señores. Nosotros no entendemos el manejo y el comportamiento de este, de este gabinete, de este equipo de gente que está enfrentando eh, la pandemia y que está eh, actuando o tomando todas las medidas o las decisiones que se toman en torno al COVID. Me parece que es sumamente improvisado, que es sumamente eh, sin, sin tener en cuenta ni, el, eh, ni tener el cuidado necesario para brindar e iniciar este tipo de procedimientos, señores. Hablar de una cuarta vacuna, así a la ligera, a la ciudadanía para enfrentar un virus eh, una variante nada más desatinado. No sé qué raro esto no sea a nivel nacional y todos los medios no han enfrentado esta posición del gobierno del punto de vista de la locura que se ve y que es y hasta descabellado. Pero ese no es el tema. Yo quiero eh, dar algunos de los datos en relación al señor Pagán que son las noticias que se han viralizado, una de las noticias que se ha viralizado en el fin de semana, la entrega de los 10 millones de pesos del señor Pagán, un apartamento en una torre de lujo en Santo Domingo y los gastos, según el PECA, según compras y contrataciones eh, que ha ofrecido y el, y el PECA, el Ministerio Público, compras y contrataciones, que este señor hacía en su gestión en la OISOE 2015-2020. Presten atención, amigos televidentes, nosotros le pagamos al señor Pagán gastos de 250 mil pesos mensuales en un restaurante de lujo. 247 mil pesos facturadas, facturados en restaurantes lujosos de la, de la capital de Santo Domingo. El señor Pagán, que llega a esta gestión, a la OISOE, con una crisis económica en Mala, en Buen Dominicano, no tenía casa propia, no tenía recursos, tenía mucho dinero adeudado, pagó de sus deudas, de, de ese dinero que él debía, alrededor de 6 millones de pesos, sin poder justificar de dónde, de dónde lo obtuvo. Ya ustedes saben lo que pasó. El mismo pagan admite que, uso mal, que hizo mal manejo, que tuvo un mal manejo de estos recursos, que usó dinero que no le pertenecía. Eso lo dice Pagán. Eso no lo dice el Ministerio Público, no lo dice Carolina. Este señor gastaba semanal, según el cálculo, una tabla que, que hace eh, la, el, el PET, eh, la Cámara de Cuentas, o el PECA, no recuerdo cuál de los dos eh, instituciones, y, o la esta dependencia del Ministerio Público. Ellos hacen una tabla donde establece el gasto del señor Pagán semanal. ¿Ustedes ¿cómo saben cuánto gastaba él? Casi 60 mil pesos semanal. ¿Haciendo qué? En gastos diversos, de su estilo de vida, lujoso, costoso. es poco? Poco. Cuando tú ganas 240 mil pesos mensual, es muchísimo. Porque tú estás gastando semanal lo que no te gana prácticamente. O Entonces sea, es demasiado. Si yo gano 100 mil pesos, yo no puedo gastar 30 mil semanal. Yo me lo encuentro hasta poco, porque ese señor se movía en helicóptero, donde quiera que iba. soy Ese señor venía aquí a macorís en un helicóptero. Como si fuera presidente. Mira, otra de las cosas que quiero presentar acá, yo hice el cálculo. El restaurante, él hizo un gasto en los cinco años que duró en el OISOE, 12 millones de pesos. Usted, usted que no está viendo, le, y, en comida cocina. En, en un alto restaurante que hasta el nombre ahí está. Nosotros le pagamos todos sus mariscos, todos sus vinos. Eh. Al señor Pagán, en cinco años, casi 12 millones de pesos. Como se lo estamos, o sea, pag Shin, como se lo estamos pagando al de, al de migración. Exacto. Como se lo estamos pagando a Franklin Romero. Pues, hay que decirlo. Se lo pagamos, yo lamentable, no sé si ahora, Yo, yo no sé estoy que se lo pagamos, no pero sé, no sé si se lo seguimos no, pagando. No sé si sigo comprando vino. Yo no estoy, yo no estoy defendiendo a Pagán. No, yo mal, te entiendo, claro. Pero el problema sigue igual, es lo lamentable del. Es sur. que tenemos una sociedad corrupta, o sea, yo digo que la corrupción está en la génesis del dominicano, tú pones 10 gente a una función y de eso 19 están pensando cómo es que se van a beneficiar, mm. y eso se da en todos los renglones, en la vida política o pública, a nivel privado, profesional... El comerciante dice, Pedrito, que el dominicano es ladrón de nacimiento. Señores, que cuando tú vas a los diferentes niveles, sí. tú ves que eso es lo que quieren. Tú hablas con gente que quiere ingresar a la política. Señores, yo he hablado con gente, con muchachos jóvenes, y, y los que y te dicen, no, porque tú sabes que todo el mundo a eso es que va. Uno tiene que ver para echar para adelante. Sí. Intentando ingresar, formando grupos, mm. o intentando entrar a algún partido. Entonces, eso por un lado es una realidad social. para adelante. Sí, por eso tú pones el ejemplo, yo hablo de Pagán que admite lo que hizo en su gestión, pero asimismo mismo tú mencionas el de migración. A propósito ¿Qué? de eso que tú dices de, de los partidos políticos que se benefician, mm -hmm. y le, saludo a la gente del PHD, mis amigos del PHD, pero y son amigos míos, pero, que de, pero es un partido que lo que sirve para beneficiarse del poder y del dinero del pueblo. Yo no sé qué decir, Ay, yo, porque ¿sí? yo a Emilio lo tengo a apreciado. No, no, porque Emilio es amigo de uno, tú sabes, pero. Nosotros siempre hemos cuestionado cuál es la función del. ¿Dónde está Emilio nombrado? Eh... Eh, él es diputado del Parlacén, el Pero Parlacén. pregúntale no pero pregúntame si la gente votó por él. Si la gente votó por él. O sea, si él estaba. Me votó como... la gente por él, yo no manejo el dato. No, no, no pero... porque eso lo eligen eh. así. Lo eligen. Entonces. O sea, no porque sea Emilio que esté en el cargo. Es que el Parlacén no, no, siempre claro. ha estado ahí porque tenemos diputados que nos representan allá. Lamentablemente, el mismo Emilio, y no me quiero salir del tema, cuando él ha venido aquí a las entrevistas, nosotros de manera directa y sincera, le preguntamos, Emilio, ¿qué ha logrado el Parlacén para la República Dominicana? porque qué es esto? Un porque boicot. Está borracho. Entonces... Y él mismo dice, no, que logramos que aquello, pero el gasto que se va anual, nosotros hemos hecho el se cálculo, ahora, ahora la, no lo recuerdo, bien. la información, el gasto, el gasto que se va en la República Dominicana, o sea, el gasto que tiene la República Dominicana, Oye. con estos representantes, eso es lo mismo que lo de Ultramar, señor Óyeme, óyeme, óyeme, el Parlacén no ha resuelto un solo problema de Centroamérica y el Caribe hablar, eso es teoría, eso no, es bla viajar, bla, bla, viajar en avión a diferentes y, y estar ahí países de Latinoamérica muy representados beber eh, buenos vinos y eh, una comida excelente en el, sí. Caracas, eh, Entonces, en el Hilton de Caracas en el Hilton de Caracas mire lo Hay, que dice la abogada Amado del señor Pagán Luz Díaz se llama. Ella ella ha manifestado Excelente, la sí, voluntad de su representante de ofrecer documentos e informaciones para esclarecer los hechos cometidos. Ellos hablan que eso aún, o sea, no lo imputan, que eso no lo declara culpable. un asunto legal. Pero él sí ha, está, ha declarado estas informaciones que está en todos los medios y que el ministerio público, pues, eh, está usando en, en la documentación para cuando llegue al juicio con el, eh, a los tribunales con el, al, al, a la decisión final con el caso Antipulpo. Gastos. Hablé de los 249 mil pesos. La entrega de 10 millones que le dieron en una funda negra al señor Pagán. Ustedes saben lo que son 10 millones de pesos en una funda negra. Y yo hablo del caso Blanca no va a ser, porque se va a ver, se va a ver. Yo hablo de este caso de Pagán, muchachos. A la eso lo llevaron. Señores, yo hablo de este caso de Pagán. No es porque donde haya habido mayor robo del erario porque en malversación se oye muy fino y se oye muy bonito y como que no conecta, o sea es el robo claro. yo hablo del caso de Pagán porque lo tenemos a él, yo decía en estos días le decía Amado cantando más que Pavarotti y Girón, también por otro lado entonces pero eso es pagán, que entregó 10 millones, un apartamento de lujo, 249 mil pesos en un restaurante, en restaurantes. Eso puede pensarse que le hizo un arreglo con el Ministerio Público, pero debe haber más recursos por ahí. Pero totalmente, este señor llegó sin nada en el 2015 y tiene dos cuentas, una de 39 millones y otra de 38 millones pero eso son cositas alante de los demás imputados yo hablo de porque él es que ha estado hablando y, y diciendo esta, esta y sabemos comportamiento que, que, él que él no es el, lo él no es el cabeza una llamadita, de eso. Muchacho, totalmente o sea por eso hago la aclaración sí, adelante, son hormigas. buenos días buenos días día. bendiciones para todos es para denunciar que en Atoribio Camilo mm. tienen 12 días, por Dios, que no recogen la basura. Frasi, toma nota. Eso está, que son vertederos por donde quiera. 12 días mm. que no recogen la basura. Ya a, Bien. a móvil solución, que se ponga la pila, por Dios. Solución. Me a tener 12 que explicar. Gracias. gracias, doña. Vamos a, ya su denuncia se escuchó. Ay, Dios mío. Y vamos la a Toribio pedirle Camilo. a ver si se conduelen de estas urbanizaciones del pueblo de San Francisco los responsables de convertir esto en un basurero. Entonces, eh, no, a cerrar diciendo, destaco, o sea, estos son hormiguitas, el caso de Pagán, y el, mal, el comportamiento deshonesto, deshonroso, el robo, la ilegalidad que cometió los atropellos contra cada uno de los ciudadanos dominicanos. Por eso yo considero, siempre he considerado, que las sanciones por los casos de corrupción son muy ligeros, ¿por qué? Porque cuando usted tiene gente corrupta, llevándote todo el dinero, usted le quita la salud, le quita la educación, nosotros tenemos rateros, ladrones vulgares como se le llama, el que te quita el celular, el que te quita la cartera, por eso de cuello blanco te llevan todo, porque te llevan el futuro de tus hijos, te llevan tu estabilidad, te llevan las mejores condiciones de vida, que puede tener una nación, porque si bien hemos avanzado y yo tengo de un motor a un carro, yo podría tener mi casa asegurada, podría tener un buen retiro, no tendría que pagar seguros eh, carísimos, no tendríamos que pagar colegios costosísimos, no tendríamos que hacer todo lo que hacemos para extender así el dinero, tendríamos mejores infraestructuras, o sea, todo lo que esta gente malvada, malévola te lleva, es demasiado, para que sea tan ligera, las penas que se le imputan cuando son hallados culpables. Gracias. Nada, muchísimas gracias. Gracias, Carolina.